Este canal ya les hemos hablado de la historia etanwinter sifred 10 family diner y infernal pero hace poco nos dimos cuenta de que nos estaba faltando un más capítulo muy importante de Latinoamérica y estamos hablando de serie Avatar. La leyenda de Aan y el último maestro Aire es muy interesante y seleccionamos solo algunos de ellos para contarles sus historias así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estos seis historias de antepasados de Aan de todos los avatares del pasado de Aan. Y antes de comenzar te recordamos que subimos video nuevo cada lunes y sábado así que suscríbete y activar la campanita y es así un habitante más de este mundo Creepy sola. ¿Qué tal? Buenos días tardes o noches los saluda amigo y dueño de este mismo canal recorre el video mismo, XD. El Avatar One fue el primer avatar que vivió 10.000 años antes de la época del Avatar Ayan. Desterrado de su casa, aprendió a convivir con los espíritus, trabajando para lograr el equilibrio entre ellos y el resto de la humanidad, una búsqueda que, finalmente, le llevó a convertirse en el primer avatar dominó los cuatro elementos y aire control y agua control y tierra control y también fuego control. El avatar Yangchen fue un avatar nacido en los nómadas aire que sucedió a Seto y precedió al avatar Kuruk. Fue el último avatar nacido en los nómadas aire anterior a Aang. Yangchen fue un avatar cuya figura era muy respetada, fue aclamada por su sabiduría, determinación y energía. Kuruk fue un avatar de la tribu Agua, inmediatamente siguiente al avatar Yangchen e inmediatamente anterior al avatar Kyoshi. Nativo de la tribu Agua del norte, era un maestro poderoso y talentoso que soñaba con cambiar el mundo de los mortales para mejor uniendo a la gente y actuando sobre las bases establecidas por Yangchen. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frustradas después de una confrontación brutal con un espíritu oscuro que resultó en una profunda corrupción espiritual que comenzó a enconarse dentro de él. Este choque fue solo el primero de su tipo, ya que un número creciente de espíritus oscuros comenzó a cruzar al mundo físico para causar destrucción. Para evitar que otros se vieran afectados por la misma enfermedad que lo atormentaba, Guruk optó por enfrentar repetidamente a los seres airados por su cuenta. Solo su mentor espiritual, Yaita, sabía acerca de los sacrificios y la soledad que soportó. Después de nueve años de una desesperada búsqueda del próximo avatar, el descubrimiento de un joven, el encantador avatar Yun trajo estabilidad a las cuatro naciones, es así, hasta que la nacida en el reino tierra Kyoshi, sirvienta y modesta amiga de Yun, demuestra un notable manejo del control de los elementos durante una misión al polo sur. Con la identidad del verdadero avatar en juego y los crecientes disturbios entre sus aliados tornándose violentos, Kyoshi se ve obligada a huir de la mansión del avatar con su feroz amiga Ranji, llevándose poco más que los abanicos de guerra metálicos y un tocado que sus padres le dejaron. Punto no es sencillo entrenar al avatar mientras escapa, pero Kyoshi y Ranji encuentran ayudantes poco comunes en el Baofei. Criminales y forragidos que viven en las oscuridades del reino tierra. Dividida entre seguir el camino tradicional de un avatar o buscar venganza por aquellos que ha perdido, Kyoshi lucha por aceptar su nuevo poder mientras se entrena en secreto. Pero mientras Kyoshi, Ranji y sus amigos Daofei se enfrentan a brutales rivales del inframundo, aquellos que buscan controlar al avatar se acercan cada vez más a ella, dejando rastros de sangre a su paso. La historia del avatar más longevo en este amado mundo, el ascenso de Kyoshi traza el viaje desde una niña de orígenes humildes a la despiadada perseguidora de la justicia que todavía era temida y admirada siglos después de convertirse en el avatar. El avatar Roku fue un avatar nacido en la Nación del Fuego, sucesor inmediato del avatar Kyoshi y predecesor del avatar Yang. En forma de espíritu, Roku sirvió como una fuerza orientadora para Aang a lo largo de su búsqueda para poner fin a la guerra de los 100 años. Avatar. La leyenda de Aang es una serie que gira en torno a un planeta que cuenta con cuatro naciones distintas: las tribus Aguas, el reino Tierra, la nación del fuego y los nómadas Aire. En ellas conviven personas normales con maestros, excepto en los nómadas Aire, que solo hay maestros. Korra es una maestra agua nativa de la tribu Agua del Sur, según sigue el ciclo del Avatar. Korra ya tiene control sobre el agua control, la tierra control y el fuego control, pero todavía no controla el aire control. Ella aprenderá aire control de un maestro aire, Tenzin, el hijo de Ani Katara. Muchas gracias por compartir nuestras historias de Haunley que comparte nuestros vídeos como siempre amigos y habitantes de este mismo canal aquí en la descripción de este video estarás toda la información de este mismo canal a mí como siempre a mí me encuentras en todas partes como Seralmon Redfield en Instagram, Búscame como Saint redfield 1995 suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón, que aparecerá pronto tu pantalla sin más, decir yo soy Elena Lutora Mentira. Yo soy la señora en cuenta las historias de terror hasta la próxima. Nos vemos de...